Bienvenidos a un tiempo de oración con sus amigos Rafael y Elida Cabazos Y bueno, ahora vamos a estar orando por Bolivia. Ok, pues estamos ahora en esta porción de tiempo para dedicárselo a, a Bolivia. A Bolivia, Sí. Eh, todos los países pasan por algún tipo de crisis. Sí, así Algunos es. Algunos están mejor, otros están mucho mejor, pero otros están menos mejor. Sí, así Entonces, es. Eh, pero Bolivia ha pasado por. y está pasando en este instante que estamos grabando. Eh, una situación de reacomodo. y pues qué mejor que este tiempo para orar por ellos. Para ¿no? orar por ellos, amén. Entonces. Así es. Eh, si tú no eres de Bolivia, pues bueno, como quiera, compártelo en tus medios. En claro. Tu, en tu Facebook, en Twitter, en, en lo que tú tengas. Eh, si conoces gente de Bolivia. Compártelo, y si no, pues ¿cómo que compártelo Claro que sí, ¿verdad? hay que compartir eh, Todos estos mensajes Aunque no sea específico verdad Que aunque no sea de Bolivia No importa, pero hay que compartir Sí, porque después de este Va a seguir el, el de sí. Brasil Luego va a seguir Canadá y, y así vamos a ir En un término de alfabético Así es verdad Entonces, te, por lo pronto eh, Le toca en turno a Bolivia A Bolivia y nos vamos ahora con lo que Dios nos dice en Isaías 26.3 26, de la Reina 3. Valera de 1960. Así es. Bien, pues Dios nos dice en Isaías 26.3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate que Precioso, precioso. Y Bolivia nos dio una muestra de esto. Oh sí, sí cuando sí. la presidenta eh, provisional entró a Palacio entró con la Biblia en la mano. Bueno, la Eso Biblia me encantó en la mano. cuando vimos esas imágenes. Precioso, ¿verdad? sí. Este y luego la gente orando <coughs> eh, por Bolivia, los bolivianos orando por su país. ¿verdad? Sí, claro. Y nosotros no queremos quedarnos atrás tampoco. Claro. Queremos orar por claro ellos que sí. y queremos bendecir a ese pueblo y a todos los pueblos que vamos a estar mencionando. Ya este va a ser nuestro tercer video que hacemos al respecto y vamos a continuar con ellos. Son más de 40 países que, por los que vamos a estar orando sí, y no sé cuántos más vayamos a incluir. Amén. Así es que entonces, pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, en ti persevera. persevera. ¡Amén! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Alabanzas, honra y gloria sean dadas a nuestro Dios Y Así luego es. dice que porque en ti han confiado En ti han confiado Entonces, ¿qué, qué hermoso es poder confiar en, en el Dios grande, fuerte, en el mm. Dios altísimo, verdad? Así que entonces, pues, eh, usted haga lo mismo Y ora también por su país Así es Cualquiera que mm. sea su país, ora también por él Así es, bien, ahora eh, nos dice Filipenses 4 del 6 al 7 por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Yo quiero subrayar Amén. aquí, con acción de gracias. Todo lo que tú y yo hagamos, debemos hacerlo con acción de gracias. Amén. Amén, así es. Si vas a tomar los alimentos, hazlo con acción de gracias. Correcto. Si vas a ir a la cama... A sí, dormir, a descansar, Señor. hazlo con acción de gracias Si Amén. te levantas, hazlo con acción de gracias Amén. Vas hacia tu trabajo, vienes de tu trabajo O vas hacia tu negocio O tu actividad que tú realizas Hazlo hay con que, acción de gracias Hay que darle gracias ¿verdad? a Dios, así es Y no y que por nada estemos afanosos Correcto Y que sean conocidas nuestras peticiones Delante, delante de Dios, Dios En toda oración Sion y ruego, ruego. Amén. Amén. Así que eso es lo que las escrituras nos está enseñando Y diciendo allí en Filipenses 4, 6. 4 6 al 7. Y ahora el, el verso 7. El verso 7 nos dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermoso. Precioso. Hermoso. precioso. Y la paz de Dios. Uh -huh. Ay, suena bonito. Amén, ¿verdad? claro y La paz que de sí. Dios. Que sobrepasa. Todo, todo, entendimiento. todo, todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en, en Cristo, Cristo Jesús. Jesús. Aleluya. Ay, mis amados, uh -huh. creo que los bolivianos son bendecidos en uh -huh. ese sentido, porque es. este mensaje está precioso. Y qué bueno que les tocó a ellos esta parte de la escritura, ¿verdad?, la que hemos seleccionado con mucho amor para, y lo hacemos para cada país. Sí, claro. Entonces ahora entremos en el tiempo de oración sí. eh, Deje que Dios bendiga su vida Y escuchemos ahora a nuestra esposa Para que ella haga una primera oración Y yo le daré una segunda Amén Bien, oremos Bendito y buen Padre Celestial En este momento, Señor eh, Le alabamos, le glorificamos Le damos honra, gloria y alabanza, Padre Y Padre, le damos gracias, Señor Gracias, por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder compartir estos videos, Señor. Siempre, Señor, enviando su palabra y tratando, Señor, de ayudar a todas las personas que eh, no le conocen, que no se han acercado a usted todavía. Padre mío, usted uh, abra sus corazones, sus mentes, Señor, y, y que puedan buscarle día a día, Padre, porque es lo que nos dice su palabra, Señor. Que le busquemos, Señor, en oración, que le busquemos de corazón, que le busquemos a través de su palabra, porque en su palabra, Señor, usted nos habla directamente al corazón. Mis pasos dejo, mi paso os doy, si yo no la doy como el mundo la da. Amén. Y no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que usted nos está dando para orar por el país de Bolivia, Señor pidiéndole, Señor, en el nombre poderoso de su Hijo amado, que su amor y su misericordia, Señor, sean extendidos grandemente, Señor, por este país, Padre, porque mucha gente, Señor, mucha gente le ha conocido y están implorando, Señor, eh, por esa paz y por esa libertad que ellos necesitan y todo el mundo, Señor, lo necesitamos, Padre mío, pero que en sus preciosas manos, Señor, usted, Señor, bendiga grandemente este país, Padre mío. Sabemos que, que han pasado por situaciones muy difíciles, pero, Señor, nada imposible hay para usted. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da y, y, y gracias, Señor, le damos por todas las personitas que en este momento, Señor, están dando este tiempo, Señor, para orar por Bolivia y en el nombre de Jesús les pedimos a nuestros hermanos hermanas en Cristo que no nada más este tiempo, sino nada, o sea, en todo momento que usted se acuerde, ore por, ore por nuestros hermanos de Bolivia, Padre, porque sabemos que hay mucha necesidad, Padre mío. Usted conoce toda la situación de, de este país y de muchos países que vamos a estar orando eh, más adelante por, por cada país, por cada situación difícil, Padre, siempre poniéndolos en sus preciosas manos porque nada imposible hay para usted. Simplemente debemos de creer que usted, Señor, Usted pone su bendición, pone su mano de poder en, en aquellos países que, Señor, imploran y, y se llegan a usted con el corazón contrito y humillado. Padre, en este momento le damos mil gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da de poder transmitir, Señor, en estos momentos, esta palabra, Señor, de oración, de fe, de confianza y de seguridad, que nada imposible hay para usted gracias Señor en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús Aleluya pues vamos a continuar eh, con nuestra oración y usted se preguntará ¿por qué Bolivia? ¿por qué Brasil? ¿y por qué cualquier otro país de los que eh, vamos a estar orando? porque todo el mundo amén. podemos orar los unos por los otros, amén, y ese es el principal objetivo, orar unos por otros, unos por otros y ya por ejemplo, ¿por qué Brasil, que es el país que sigue? Porque hemos recibido correspondencia de Brasil así a es. través de los videos que tenemos en YouTube. que así Gracias es. al Señor, ya son mucho más de 700. Entonces, por esa razón también Amén. lo incluimos a Brasil. No conozco su idioma de ellos, el portugués, pero eh, muchas palabras se pueden entender. Se pueden entender, así y es. Y ellos van a entender muchas de las palabras de nosotros. Amén. Pero vamos a orar por Bolivia, que es el país que le corresponde en turno. Padre, le adoramos, le bendecimos, sí, honramos y glorificamos su santo nombre. Sí, mi ¿Cómo no orar por Bolivia, como por todos los demás países? Nombre, señor. señor, son hermanos sí, señor. de estos países que estamos unidos, sí, porque padre. no hay nada que nos separe. Sí, señor. La tierra desde Alaska hasta la Patagonia está unida, Señor. Amén. Hay fronteras. Hay ríos, hay lagos, pero no hay nada que nos separe, porque en el fondo todos los países estamos unidos en una sola tierra. Padre, no podemos más que darle honra, darle gloria y darle alabanza, sí, por lo que se sí nos permite hacer, Señor, Aleluya. en bien sí, señor. de sus hermanos del resto del mundo. Sí, señor. Y Señor, y en ese momento, dedicando esta oración a Bolivia muy en especial, sea con ellos, Señor. Sí, señor. Y que esas próximas elecciones que ellos van a tener, elijan al mejor candidato posible. Usted déles la sabiduría, señor, para que cada quien, cuando vaya a las urnas a votar, escojan la persona que usted ha elegido, señor. Y quiero que sea usted quien la, la elija, porque usted es el Dios sabio, el Dios que todo lo sabe, que todo lo entiende. Y esperamos que al ejercer su voto, elijan por la persona que usted quiere, señor, que sea. Sí, señor. Porque Así si ellos sea. se equivocan, van a elegir mal. Y Padre Santo, Gracias, bendiga Padre. este país. Bendiga a las autoridades. Bendiga, señor, sí, sí, señor, a todas las personas que están en eminencia en el momento y las que van sí, a estar. Señor. Y Señor, que este país sea un país victorioso. Un país que pueda ah, prosperar. Que es, sí, señor. Un país que tenga las oportunidades de salir adelante. Que sea un país, Señor, que tenga la capacidad... Señor, en todos los órdenes y en todos los sentidos, de poderse desarrollar y ser un ejemplo para otros países. Y Señor, sí, aleluya. a usted le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza. Sí, mi señor, Cristo, porque queremos sí es, señor. compartir con ellos la idea fundamental que si están en usted, van a ser un país próspero. Porque aleluya. es lo que queremos para todos sí, los señor. países, que haya prosperidad, que haya superación. Que deje de haber pobreza, que deje de haber miseria y que deje de haber violencia, que deje de haber el crimen, que deje de existir todo eso. Pero lo necesitan a usted para que usted pueda dirigir sus vidas sí, señor. de la manera Aleluya. más correcta, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, Oramos y bendecimos a, usted, a este señor. país sí, de Bolivia. ¿Sea, sea con eres, ellos, Padre Santo. Y muéstrales su amor, muéstrales sí, su misericordia, y muéstrales que usted sí, quiere padre, así sea, que señor. sea un pueblo bendecido. Sí, para su padre, honra, para su gloria y Jesús. alabanza. En Cristo sí, Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Sí, amén. Amén y, amén. y amén. Y bueno, pues para apoyo de y oración. Bien, para apoyo de oración puede escribirnos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaeliratv.com y le agradecemos este tiempo que ha estado con nosotros y agradeciéndole también eh, el que usted pueda compartir estos videos. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y regálenos un me gusta y como dicen otros, denle un clic o una apretadita ahí a la campanita Así es. Eh, y suscríbase, suscríbase para que sigan viendo las vidas que Dios nos permite poder realizar para la honra y la gloria y la alabanza de su nombre. Así en es. En Cristo Jesús. Así es. Amén. Amén. Pues bendiciones. Bendiciones para todos.